Amigos de Rutas de Fe, continuamos en esta entrevista eh, con los Caballeros de Colón desde la montaña de Cristo Rey. Nos han, han tenido bien, nos han un espacio para que conozcamos un poquito más acerca de ellos. Buen día, ¿cuál es su nombre? Francisco Sáenz Muñoz, servidor. No. Me dicen Paco, para servirte, para servirles. Ok. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva allá en Caballeros de Colón? 16 años. Uh -huh. Nos mencionaba su compañero, el diputado Reinaldo, que ustedes tenían, tienen cuatro principios. ¿Puede hablar un poquito acerca de ellos? Sí, eh, estos principios no son de caballeros de color. Es decir, son principios o valores este, universales. El, el primer principio es la caridad, es teologal. Eh, tenemos la unidad, la fraternidad y el patriotismo. Y lo que hacemos es que el más importante de todos es la caridad y es el amor de Dios en nosotros y que por eso nosotros podemos hacer algo, podemos amar a los demás y podemos servir a los demás porque Dios me amó primero. Y en ese sentido yo puedo también amar y corresponder a, a, a, a los demás a pesar de mis limitaciones, miserias o casos. La unidad es en la cruz de Cristo todos cargamos nuestra cruz de una u otra manera, luego la fraternidad es en la Eucaristía donde somos hermanos de Jesús y somos miembros de la Iglesia Católica y el patriotismo es que somos orgullosos sí, de nuestra fe pero también de nuestra ciudadanía ya seamos mexicanos o polacos o norteamericanos o canadienses o filipinos en la orden a nivel mundial pues cada quien, desde su lugar de origen, ama a su país, sus costumbres, sus tradiciones, sus valores. Uh -huh. También nos comentaban que ustedes ya también entre sus integrantes ya tienen algunos eh, tanto mártires, así Be es, Beato su fundador, no sé si nos pudiera comentar un poquito acerca de ellos. Sí, como no, este, tenemos, bueno, Padre Magini, fundador de los Caballeros de Colón, un sacerdote norteamericano, hijo de inmigrantes irlandeses, que fundó a los Caballeros de Colón y este, y ha sido ya beatificado. Okay. Luego, la Orden de Caballeros de Colón eh, tiene ya eh, seis santos mártires beatificados por Juan Pablo II en el año 2000 y tenemos tres beatos de hecho hombre de aquí de, de, de León. Son los mártires de San Joaquín. Creo que fue un rancho en el estado de México donde los martirizaron, ¿no? o, o, o murieron por su fe, este, y eran miembros de Caballeros de Colón. Dos eran sacerdotes y uno era laico. Los tres eran de Caballeros de Colón. Los tres pertenecían a Caballeros de Colón, de ah, estos mártires de San Juan: Andrés Solán. Andrés Solán. Y Leonardo. Leonardo, de la el laico. Sí, los tres eran los tres pertenecieron a la orden de Caballeros de Colón, al igual que los otros seis santos mártires canonizados por Pablo II. Y también tenemos a San Rafael y Valencia, Primero obispo santo de América, obispo en Veracruz. Ajá. Él no fue mártir, pero también vivió durante la persecución religiosa y la sufrió, ¿verdad? Y él también fue miembro de Caballeros de Colón. Sí, muy bien. ¿Cuál ha sido su experiencia, Paco? En Caballeros de Colón, pues ha sido un encuentro con, con Cristo, con la Virgen María, eh, y pues gracias a la misericordia de Dios, pues, yo soy pecador, pero que, pues que Dios me ama y le da sentido a mi vida, y ya he descubierto en Caballeros de Colón un camino para seguir creciendo en la fe, pero sobre todo para conocer más a Jesús, a María y a mi iglesia, a quien, a quien amo, aunque a veces uno es incongruente y pecador, pero este, ha sido un camino para, para encontrarme con Dios y a pesar de mis miserias o caídas, pues siempre me, me levanto. Dios me levanta, mis hermanos y caballeros me levantan, en el sentido de tenemos que buscar la santidad en la vida diaria, como, como laicos que somos, esposos, padres de familia, trabajadores y ciudadanos. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes, adultos, señores, que tienen inquietud por integrarse con un apostador o una en la iglesia? Pues creo que Caballero de Colón es una muy buena opción. ¿Qué mensaje le sí, daría a ellos? Sí, primero que con mucha alegría, sin miedo. Efectivamente, como decía Juan Pablo II, no tengáis miedo, pero también como dice el Papa Francisco, ¿no? De salir a los demás, de buscar ayudar a los demás en las periferias, alrededor de la ciudad o de los pueblos o de las periferias existenciales, darnos cuenta que el amor de Dios es tan grande, tan misericordioso que yo también puedo hacer algo por los demás y al hacer algo por los demás me ayudo a mí mismo. Entonces yo lo que les diría en eh, un mensaje es, ánimo, Dios nos ama, Dios está, vi está vivo ¿no? en este periodo que, que acaba de pasar de la Semana Santa y de la resurrección, Jesús está vivo entre nosotros, nos ha perdonado, nos ha amado, nos ha salvado por su muerte y su sangre derramada en la cruz, pero pues yo nada más tengo que buscar, ponerme en parte, ¿no? de, de, de darme cuenta de todo ese gran amor de Dios. Y que Caballeros de Colón es un medio, es un instrumento, que participemos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Necesitamos participar en la comunidad, en la parroquia, en la diócesis, y puede ser en caballeros o en cualquier otro apostolado. Lo que no se vale es que las cosas están mal y a ver quién las resuelve. No, nosotros tenemos que participar y nosotros podemos cambiar las cosas desde empezando por nosotros mismos. ¡Ánimo! ¿Qué, ¿A qué, qué se debe su visita hoy a Cristo Rey? Cada año organizamos una peregrinación. A, a varios santuarios, a Guadalupe, la Virgen de Guadalupe en octubre, y a Cristo Rey en marzo. Claro que ahora por la pandemia, la del año pasado, una semana antes, se suspendió por el inicio de la pandemia, y ahora quisimos hacerla pues, virtualmente, en marzo, de, entre Semana Santa y todas las actividades, decimos, bueno, vamos a hacerla en abril para que no pase este año de que no hagamos esta peregrinación virtual, afortunadamente aquí el, el, el rector del seminario y el equipo este, nos está apoyando en la transmisión virtual y por eso hoy estamos aquí los Caballeros de Colón. Muy bien, Muy bien. Eh, ¿cuántos Caballeros de Colón son en León? En León hay un consejo local y hay una mesa redonda en una parroquia, del Señor de las Lamas? Este y el consejo 3566 está establecido desde hace muchos años. Este, yo creo que aquí son alrededor de unos 200 caballos. Ok, pues te agradecemos mucho, Paco, sus palabras, su tiempo. Y ya lo saben, amigos que nos están viendo, si alguien tiene inquieto sobre conocer más caballos de color, aquí debajo está apareciendo los teléfonos o la página de Facebook donde se pueden contactar con ellos.